Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los grupos de vértices. Como ya os comenté en vídeos anteriores, los grupos de vértices se suelen utilizar principalmente para etiquetar determinados vértices de nuestra geometría con los que posteriormente vamos a realizar pues, alguna acción o algún trabajo. ¿Vale? Eh, generalmente se suelen utilizar para deformar esqueletos o bien para eh, formas clave, para modificadores donde aplicaremos determinados modificadores sobre grupos de vértices concretamente, vale. También para generadores de partículas y para simulaciones de físicas, vale. Eh, es posible que los podamos utilizar para muchas otras cosas más. Principalmente es para eso. Pero no descartéis nunca la opción de poder utilizarlo siempre y cuando ideéis alguna manera de la cual os puede ser útil hacer eh, grupos de vértices para trabajar con ellos. Porque a fin de cuentas, eh, esto requiere mucho de esto de aquí, del talento, ¿vale? Y si tenéis talento para poder aprovecharlo en otras eh, circunstancias, oye, aprovechadlo, ¿de acuerdo? Bien. También estuvimos viendo en el vídeo anterior que los vértices, los grupos de vértices, los teníamos concretamente en esta pestaña de aquí, de datos de objeto de malla, en este caso, ¿vale? Y era el primer panel que teníamos aquí a la vista. Lo estuvimos viendo en uno de los vídeos anteriores. Aquí podemos crear un grupo de vértices directamente utilizando este signo más, si tuviéramos grupos de vértices, con el signo menos los podríamos ir eliminando. No vamos a eliminar los vértices, solo los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí hemos dicho se pueden crear, pero también podemos crearlo desde la eh, opción de menú de Vertex. Creo recordar, y eh, tenemos aquí Vertex Groups, donde nosotros tendríamos previamente seleccionados determinados vértices con los que queremos eh, conformar ese grupo y aquí lo que haríamos sería asignarlos a un grupo nuevo porque no tenemos ninguno creado esto también os lo estuve explicando en vídeos anteriores así que vamos a eliminar este cubo y vamos a crear un plano por ejemplo y lo que voy a hacer es entrar en modo de... ay a que no sabéis que se me ha olvidado una cosa que empieza por T y acaba por class el pisateclas, ¿vale? Bien, ya claro, tenemos aquí. Bien. <risa> bien, aquí lo que voy a hacer ahora es subdividir esto, pero lo vamos a subdividir cinco veces para tener algo de geometría. O 10, por ejemplo, ¿vale? Y así tenemos algo de geometría. Y, y con esto lo que vamos a hacer es seleccionar un grupo de vértices. Si yo hago así. Bien, he pulsado... Eh, con shift control y botón izquierdo del ratón entonces hace una selección de todo lo que se encuentra alrededor Mira, si yo clico aquí seleccionará eh, pinchando aquí con mayúsculas control y el botón izquierdo todo lo que abarca hasta aquí vale ahí lo tenéis bien eh, yo creo que con este grupo de vértices podemos trabajar entonces vamos a asignar un grupo de vértices como os comentaba, lo podemos hacer desde aquí, grupos de vértices, así. Nada, un nuevo grupo y automáticamente se genera aquí un grupo de vértices. Otra manera de hacerlo, lo voy a quitar, ¿vale? Otra manera de hacerlo es, como os comentaba, haciendo aquí un más. vale. Yo hago aquí un más, se crea un grupo, pero ojo, no le hemos especificado qué vértices lo conforman. Están seleccionados y lo que tendremos que hacer aquí será asignarlos, de esta manera, al asignarlos, ya quedan asignados a este grupo, ¿vale? Esto lo puedo denominar como bien quiera, lo vamos a llamar prueba, por ejemplo. ¿vale? Y para que veáis que están todos esos vértices eh, asignados al grupo, voy a pinchar fuera, y con el grupo seleccionado, si yo pincho aquí en select, va a seleccionar todos los vértices que lo conforman, ¿vale? Además aquí puedo quitar vértices, es decir, yo puedo ir... Eh, seleccionar estos tres vértices, por ejemplo, y le digo remove, vale, si yo ahora pincho fuera y vuelvo a pulsar el botón de select, veis que se seleccionan todos menos los tres vértices que he removido o he eliminado del grupo, vale, los vamos a asignar nuevamente, entonces, esto es aditivo, sobre lo que hay, añade, vale, no omite lo que había y genera Nuevos vértices en el grupo, sino que va añadiendo siempre. Entonces, si yo selecciono este, este y este, que son los que habíamos quitado y le digo que los asigne, si yo pincho en Select, selecciona todos los vértices ya incluidos, los tres que hemos añadido. Si quisiéramos deseleccionarlo eh, un determinado grupo, imaginad, yo tengo aquí todo seleccionado, pero mi grupo de vértices no quiero que esté seleccionado porque quiero trabajar con el resto. Pues aquí, digo, deselect, deselecciona todos los vértices de mi grupo, ¿vale? Y ya puedo trabajar con los demás, ¿de acuerdo? Estas son las funciones que tenemos aquí. Incluso este weight, que es influencia, lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Poquito a poco. Bien, ya tengo un grupo de vértices generado en este plano. Voy a alejarme un poquito, me voy a seleccionar todo y lo voy a mover en el eje Z para tenerlo un poquito más alto, ¿vale? Me voy al modo de objeto y voy a agregar ahora, por ejemplo, una esfera, ¿sí? ah, y añadimos eh, una UV Sphere, ¿vale? Una esfera. Esta esfera, además, lo que voy a hacer es rotarla en el eje X para que esto de aquí este aquí vale para que no, no nos moleste se queden arriba caras quads eh, vale entonces voy a rotar en el eje x y lo voy a rotar 90 grados vale además lo voy a subdividir control 2 voy a hacer shade smooth y lo vamos a dejar así bien ahora fijaros voy a tomar este plano y le voy a agregar un modificador que lo que va a hacer este modificador es adaptar eh, la geometría que tengo seleccionada o los grupos de vértices a eh, la geometría, a una determinada geometría sobre la que queramos aplicar el, el efecto, ¿vale? Este modificador se denomina ring Wrap, ¿vale? Ring wrap lo que va a hacer es eso, va a... a tomar, voy a seleccionarlo, eh, lo que va a hacer es, eh, le vamos a indicar una geometría de destino, que será esta, ¿vale? Y lo que va a hacer es adaptar el plano a la forma que tiene nuestro nuestra geometría de destino, ¿vale? ¿Veis? Bien, voy a eh, quitar esto, porque no quiero hacerlo con eso. Solo lo quiero hacer con mis grupos de vértices y fijaros que tenemos aquí podemos seleccionar un grupo de vértices tranquilos si no conocéis el modificador ¿vale? los modificadores los voy a explicar todos vamos a hacer una sección específica solo para modificadores y ahí vamos a entrar en detalle sobre esto lo que quiero que entendáis en este ejemplo simplemente es que podemos tomar un grupo de vértices y podemos trabajar con él y que tiene sentido tener grupos de vértices vale bien si vengo aquí y pincho y selecciono mi grupo de vértices prueba, ¿vale? Y digo que el destino es este objeto, fijaros, solo coge los, o toma los vértices que tenemos dentro del grupo de prueba y sobre esos aplica el efecto del modificador, ¿vale? Al resto de vértices que conforman nuestro plano, no los toca, los deja tal cual están. Para que veamos, voy a, en modo de edición, fijaros. La malla toda está arriba, ¿vale? Pero el efecto del modificador hace que ese grupo de vértices que teníamos ahí se haya fijado a, nuestro, a nuestra geometría. Lo que voy a hacer es bajarlo un poquito, simplemente. Entonces G el en Z y la vamos a bajar aquí, ¿vale? Bien. Eh, aquí a lo mejor nos queda la duda de saber si lo que estamos viendo aquí es la geometría de la esfera o es nuestra geometría. Bueno, pues muy sencillo. Yo cojo la esfera y la oculto. ¿Y veis? No está, está facetado. Si yo hago botón derecho, Shade Smooth, ¿vale? Y me vengo aquí y vengo a las normales y le hago un auto smooth, veis que se queda con la forma que tenía en esa zona, en esa región, nuestra esfera. Bueno, esto es una manera de utilizarlo. Hay millares de formas, ¿vale? Eh, ¿Con qué se suele trabajar generalmente con los grupos de vértices dentro de los esqueletos? Pues con las influencias que os comentaba antes. ¿Y cómo vemos las influencias? Bueno, me voy al modo de edición y aquí, en el Viewport overlays tenemos una opción para ver Vertex, Groups, Weights, ¿vale? Influencias de grupos de vértices. Si yo lo marco me va a marcar en tonalidades de un rojo hacia un azul desde la mayor influencia que van a recibir los vértices hasta la menor, ¿vale? Entonces, en determinadas circunstancias, cuando estamos trabajando con huesos, nos puede interesar que el movimiento de un hueso tenga más o menos influencia sobre determinados vértices. Todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese apartado de Rigging y Animación, ¿vale? Pero... Para que lo entendáis, yo a lo mejor eh, puedo asignar una geometría a un hueso, un, una parte de una geometría a una geometría a un hueso y cuando ese hueso se mueve, si no le indico nada, en principio va a mover toda la geometría por igual, pero si yo lo que quiero es que parte de esa geometría se mueva a la par que el hueso, pero otra parte de la geometría no se mueva tanto, tendré que hacer grupos de vértices y tendré que dar más influencia a la zona que quiero que vaya acompañando al hueso sin que eh, eh, la parte que esté más alejada o que menos me interesa se mueva o se mueva lo menos posible. ¿eh? De esta manera podemos buscar determinados movimientos que pueden ser naturales y que es la única manera de poder conseguirlos. ¿De acuerdo? Así que bueno, así a grosso modo hemos visto todo lo que son los eh, grupos de vértices. Eh, recordar cuando estuvimos viendo la opción de Vertex, el menú de Vertex Groups, una vez que ya tenemos grupos de vértices asignados, aparecían bastantes más opciones donde nosotros vamos a poder realizar lo mismo que hacemos desde aquí, podremos asignar vértices, eliminar vértices del grupo, seleccionar nuestro, todos los vértices de un grupo y deseleccionar todos los vértices de un grupo. Y aquí, como veis, en Vertex Groups, puedo asignar vértices, los que tenga seleccionados, a, al grupo que tengo activo en este momento, que es el que está seleccionado aquí, ¿vale? que en este momento solo tengo uno, pero si tuviera más, el que tiene el sombreado es el que está seleccionado, el activo, por decirlo de alguna manera, y eh, también lo que puedo hacer es eliminarlo del grupo activo, eh, eliminarlo de todos los grupos, también puedo eh, establecer eh, que el grupo activo sea el que me interese, vale, eliminar el grupo activo y eliminar todos los grupos. Recordar que el grupo activo lo elimino aquí, ¿Vale? Y puedo, si tengo varios seleccionados, puedo eliminar todos. ¿vale? Bien, estos son los grupos de vértices. Habéis visto un par de ejemplos o un ejemplo de cómo se pueden utilizar. Recordad, darle al talento y con eso vais a conseguir mucho. ¿De acuerdo? Chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.